Chicos, sobre de 15 jugadores más 83 de Didak. Suerte Didak en 3, 2, 1. Otra. Camina. Brasileño. Defensa. Tío Silva Bueno. F de los peores que he visto en mi vida. Camina. Bueno, 3TV, nada mal. poder haber tocado y el dos más de media, pero no está mal. Y detrás, bueno. Vale, chicos. Sobre de 15 jugadores más 83. No hemos sacado nada de nuestros sobres. A ver si a él le sacamos algo. Mucha suerte, tío. Mucha suerte. Vamos para allá. Vamos para allá. Tots. Camina. En francés. MCD de Cante? No, no está nada mal. Hemos sacado antes... Un 85-84... Hemos sacado un 84 antes, o sea, que no te quejes... Porque canté... Cross, y Oye, muy aceptable. Muy aceptable. ¡No! ¡Va, casi lo veo! Casi lo veo, cabrón. Vale, no he visto nada tú de milagro, de milagro. Vale, empezamos por el medio. La del medio es... Ah, oh, ¿Por qué no le di aquí? ¿Vale? vale 91 de físico, 92 de defensa 75 de ritmo Hoy el peor de todos, prácticamente el peor ¿eh? El de la derecha Del mundial Buen físico, buen tiro Oh, Papen F Y este morado Es morado 87 de físico 92 de defensa Es utilizable, King Bueno, a lo mejor no es lo que te esperabas Pero este King se puede utilizar. Ero más 38. Le he dado. Vale, decirme por cuál empiezo: izquierda, medio o derecha. Chicos. ¿Por cuál empiezo? Medio. Vale, empezamos con. Vale, es moradito. 86 de pase, 65 de físico. Tiene pinta de algo bueno. 87 de tiro. 44 de defensa. SMC. Quit. Creo que es Quit. 91 de ritmo. 97 de regate. ¡Okucha! ¡Okucha! ¡Okucha! ¡Okucha! ¡Okucha! No mires. No mires todavía que se viene algo mejor. 100%. ¿Cuánto vale Okucha? Es lo mejor que he sacado en mucho tiempo. 790K, super frescas. Izquierda Solskiager, nada, pero que nada. Papen. ¡Oh, gocha! ¡Oh, gocha! Vamos con este 15 más 65. Por favor, que tenga suerte, porque quiero que se cambie esa Openda. No me mola esa Openda. No me mola. Quiero que le toque Haland. jalan Toch. Touch. por favor. Camina en papel al menos. Alemán, cross, tío Tío, te lo juro que parece que está mal Parece que está mal, pero es que he visto peores, tío Es que he visto peores, y te tocará otro caminante Es que, te lo juro a ver, no es Dos caminantes, mira Yo lo firmo El chat, El chat dice derecha Ojito derecha Es del mundial 83 de pase, 90 de tiro 92, 97 Donovan F es malo. No es del todo malo. ¿Medio o izquierda? Medio. Vale. Estocho. 81, 85. 91 de tiro. ¡Ah! Oh, Crouch. Muy F, ¿eh? Se puede utilizar. Porque se le pone el cazador. Nada, no es coña. Por ahora nos quedaríamos con Norman yo creo. Y el último... Mundial, 82, 85, 90... ¿94, 92? Smolarek, bueno. Vamos a chequear precios, pero yo creo que el que más te renta es Smolarek. Chicos, tenemos otra cuenta por aquí. Sobre de jugadores, 85 por 10. Por favor, que salga algo. Queremos Tots. ¡Queremos Tots! Es muy tarde, son las 2 de la mañana, quiero gritar. ¡Tots! ¿Inglés? delantero ¡Hurricane! Terrenta renta y detrás es media alta y detrás bueno no está mal le hemos he dado <ríe> qué susto me acaba de dar mi pana qué susto vale empezamos con el del medio vale es morado Se 77 de pase 81 de físico 97 de tiro Papín, qué rayada. Pensaba que era literalmente lleno la bolita así. Derecha. ¿Otro? 81 de paso, 89 de físico. Fernando Morientes. Este tiene que ser tocho, ¿eh? Igualmente, Papín no está nada mal, tiene 93. Vale. 73, 83 de físico. Ricardo Galvay. Eh, Papín no está del todo mal. Seguimos con la calidad. Vamos. Vamos por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Bueno, empapé detrás, nada mal. ¿Qué es esto, gente? Vamos con otro eh, 1583. Estamos en la. Estamos por la tarde. Así que nada más a ver qué te toca. Suerte, bro. Este tío tiene un equipazo. Ojo de las nuevas cartas. Es rarísimo, pero... Vale, este salió ayer. No es Tots, pero es medio 87. Y detrás va a venir eh, algo Tots en papel. Bueno, según lo que toca, no está mal. No está nada mal. O sea, tampoco es una W que te cagas. Pero... es que hagamos escondite o lo abrimos del tirón? No, se me escapó. No. Español, portero de Gia Ahora te lo abro Tú espera, espera, espera ¿Escucha? Si sí, eres tú, ¿no? Vale eh, Tengo en la cuenta de Viva DJ Mario Tengo un sobre de 15 jugadores más 83 Que salga Tots, porfa Sí Que sea que sea Tots, pero que sea Que sea bonillo, que sea utilizable Si puedes meter alguna una bombita Pero que sea utilizable, ¿vale? Vale, en cuanto lo abro que me vaya previsualizados Vale Me vaya FIFA Points vuelva, A ver, a ver Baje equipaciones retro Y ya está y lo abro, ya Ah, vale Pues ahí tenemos Vale Bueno, no está mal, se ha portado, ¿no? Se ha aportado. Eh... Se ha aportado, ¿no? Se ha portado Se ha aportado, ¿no, gente? Yo creo que está bien. Pero voy a llamar otra vez, ¿eh? tú, que se ha portado que ticabas. Vamos a darle, gente. A ver qué sale. A ver qué sale. Venga, suerte, suerte, suerte. Por el medio, 100%. En el medio del Mundial, 89 de paso, 87 de tiro, 91 de ritmo y 89 de regate. ¿Qué el F? Muy F. Seguimos con la derecha. Food Fantasy. 81 de físico. 97 de tiro. Papín. F. A ver, no es tan F, pero... Siguiente. Food Fantasy. 71 de paso, 87 de físico. 58 de tiro, 98 de defensa. Eh, el mexicano. Ah, no, King. Bueno, aquí tienes varios picks. Coge lo que más te convenga. Yo, a ver, Papín no lo he probado, pero a lo mejor con cazador o con... Motor va bien, no lo sé ¿Quién te va a rendir? Te lo digo ya, y igual ni de coña Así que elige tú Elige tú y a ver qué pilla Tú, escucha Sí Sí Escucha, escucha, venga, que no me, no me interesa que me hables de eso eh, Estoy en la cuenta esta De Milano, tiene el logo del Milan Tiene 12.914 monedas Y 5 momentos Sácame algo, porfa Sácale algo un Rashford, dice. Un Rasford es mucho, ¿no? Inténtalo. Intenta meterle un Rashford. Pero si no, un touch. Me vale un touch, ¿vale? Uno, uno potentito. Venga, tío. Venga, nos vemos. Sí, cuídate. Venga. Vamos. Bueno. Flojito, gente. Flojo. Bastante flojo. Un casemito de 94, un 87 especial, 288, un 186. Un bastante flojo. Bastante flojo, gente. Para <risa> destapar. Del tiri, vale. Es del mundial. 86 de pase, 87 de tiro, 87, 87. Nakata, ya lo sabía yo. para el del Miri me va a poner las gafas porque va me va a dar un poco de fuerza en los ojos. Vamos a seguir quitando del mundial 90 de físico 88 de tiro 87 85 Hill bueno y con el siguiente ya se viene bomba 89 de físico 66 91 78 75 Márquez ¡Ostras un poco flojo eh! Cahill no sé cómo irá vale eh, vale para el primero tengo que ponerme gafas porque madre mía madre mía tú lo noto eh lo noto potente vale 90 de físico 88 de tiro, Hill. Joder, macho, hill, tío. Qué pesado eres. Me sería todo de memoria. Para el medio, Bowler. Vale, usable. Muy usable. Y el tercero empezamos por el lado. Quit. Bueno, pues aquí es lo que tú quieras. Yo cogería boller, sinceramente. Bueno, el primero, mira, lo vamos a quitar del tiro porque no me está deslumbrando. Más que era, no. Te lo he dicho. Te he dicho yo que no me deslumbraba. El de la derecha me está dando vibes de literalmente Dinola Donovan F y el del medio es ni más ni menos que un 90 de físico Rafa Marquez Hey Hill, bueno vale sinceramente cojo a Donovan y me lo pongo de revulsivo siendo sinceros o sea no no hay más o sea si te falta algo en el equipo, tú lo tú pilla. Pero vamos, que no. No me deja abrir el nuevo jugador. El, el macaco no se puede todavía. Empezamos con el del medio, que sabemos que es del mundial. Ya, ya turé. qué susto me ha dado tú. Me ha dado el susto a mí mismo. Vale, derecha. Vale, mundial. Izquierda, mundial. 85 de pase, 92 de tiro. 90-92? Brolin. Bueno, sus estadísticas parecían mejor. Es bueno, es un W. 83 de físico. Vale, tenemos Macherano. Ricardo Carballo. Brolin está muy bien. Brolin es W. Brolin es W. Va bastante bien. Ah. Vale, tenemos. En el medio es el normal. Es uno del Mundial. Normal y corriente. ¿El cual es? 87 de pase. No sé quién es. 87 de tiro. 90, 91. Brolin. Ah, no. Cole. Mierda. Eh, derecha ya lo tiene. Donovan. Buah, este pick tiene mala pinta. Eh. Son los típicos... Chustilla del Mundial, 86 de pase, 86 de tiro, 87. Nakata, el mejor. Así, Cole, o sea, Joe Cole, Joe Cole obviamente, gente. El medio es full Fantasy, gente. El de la izquierda. Del Mundial, 89 de pase, 87 de tiro, 91-89. Keywell, tío, qué pesado es Keywell, tío. Me cae fatal. El del centro es full Fantasy, 91 de físico, 93 de defensa, otra vez King. Ah, no, Márquez, rentable. Muy rentable. Y el último es un bicharraco. Esture, 91 de físico, 92 de defensa. Nah, chustón. Pues tío, Márquez. Márquez, tío. Celebrable, muy... El del medio. El del medio. Vale. Es francés. Es delantero. Es papín, vale, seguimos. Eh... Me jodas, ¿es papín en serio? Sí, el de la derecha. Eso es, es, sería más o menos W, pero yo lo tengo. Ya, no, pero es encima es el del mundial, no. Ah, es del Mundial. Donovan, el de la derecha. Ah. Y... Tío, siempre te salen cosas buenas, tío. Qué rata. Si no me buena es una mierda. Y el segundo, y el tercero es central. Central. Es muy usable. No, que ahora tampoco te pases. <risa> Me hizo el mejor dentro de del juego. Eh, el que ha tocado el otro antes. Eh, no. Nah, no. King, muy usable, bro. Siempre te salen bien, bro. El del medio. El de la derecha. 84-84, 90 de tiro, 87-86, quit. Es usable. El del medio, Food Fantasy, 85 de físico, 81 de pase, 91 de tiro, es, es Crouch, Peter Crouch, qué basura. Oh, qué El de la izquierda, och, 86 de pase, Nakata. Son, son, son mierdas estos. Pues yo creo que te renta Crouch. <risa> yo creo que no, eh. A ver, de los tres que hay dice, Es dicen que dicen que Quit es usable Echa ni más ni menos que un Los tiene como cambiados O campo. Ah, vale, no, cambiado, no es que era un portero Vale, medio un Fantasy, 91 de físico 93 de defensa, 81 Márquez, se firma Y en la izquierda Su pick, 81 de físico Ahí está Márquez Ojito las dos formas de Márquez ¿Tres mexicanos, gente? ¿Tú eres mexicano por alguna casualidad?